Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, hoy con un poco de retraso, ey, quiero hacer los vídeos antes, pero al final no me da la vida y, y no hay manera, además esta semana estoy ahí, el viernes me toca dentista, madre mía, qué mal, qué mal, pero bueno, es lo que toca, hay que terminar de hacer la chapa y pintura, ya me han mandado más rehabilitación, si es que no pues me paso tres pueblos, Tan. en fin... ¿Cómo está el mercado? Eh? Está interesante, está muy muy interesante y a mí de momento me está dejando sin mi rose line. Está al borde, está al puntito, está ahí pero no acaba de... Pero no os preocupéis que va a llegar. Va a llegar, ahora os voy a decir por qué. Hay algo importante que tiene que recuperar el mercado y mientras no lo recupere no vamos a subir. Eh, se está manteniendo en un tono... Mm, tremendamente eh, malo eh, Hay muchos alcoholes sufriendo muchísimo Y mucha gente sufriendo muchísimo Cosa que siento en el alma eh, A pesar de eso, me sorprende Muchas muchas cosas que veo por ahí Porque yo, a ver, no, yo os digo que no veo vídeos de otros canales Porque no los veo eh, De vez en cuando veo algo de Pablo Gil Algo interesante de verdad eh, y, pero veo, claro, me salen los titulares en la lista de YouTube, ya os decía yo que ahora estoy, nos vamos para arriba, ya, y hay gente diciendo, ya no vamos para arriba. No sé, eh, se han pegado un golpe en la cabeza de pequeños, eh, les pegaban en el cole, no sé exactamente qué, qué es lo que les pasaba, para que ya estén tocando las narices a la gente, volviendo a engañar a la gente tan rápido, eh, seguir teniendo cuidado, ¿vale? Esto no, no va a ser dos días, ya lo dije al principio. Eh, tampoco os demasiado de las que dicen. Ya lo decía y ya sabéis que acaban de cambiar de, de, de rama. Antes están muy altistas, ahora de repente están muy bajistas. Cuidado, ¿vale? Cuidado lo digo porque, de verdad, que vuelvo a repetir, lo que siento mucho es la gente que, por H o por B, pues no hace mucho caso, eh, creen que van a lo seguro, y hablo de Luna, eh, y se arruinan. Por Luna. Conozco, de momento, tengo correos electrónicos de más de 10 personas que se han arruinado completamente con Luna. Eh, espero que ahora entendáis por qué no invierto demasiado en, en altcoins y luego con mucho cuidado, porque en su día, en diciembre, me empecé a quitar las altcoins eh, y empecé a dejar de a, a reducir... Eh, la cantidad de riesgo en trading, eh, espero que ahora ahora sí lo entendáis y veáis el por qué era. ¿vale? Eh, porque yo por mucho que dijera, al final, si uno no lo vive, y es normal, ¿eh? yo eso es algo que, que, que entiendo y le pasa a mucha gente, y hay gente que sí si te hace caso y bueno, pues eh, ahí se ha mantenido viva y, y están en beneficios y bueno, y, y los que no están en beneficios están haciendo compras, me alegro, bien. Pero bueno, que no se trata de que te hagas o no te hagas caso, sino que todos acudamos al sentido común. Hay una frase que dice eh, Robert De Niro en Casino, que dice, se trata de hacerles jugar el mayor tiempo posible. Cuanto más juegan, más pierden. Y al final, nos lo quedamos todo. Pues eso es el mercado. Eso es lo que están haciendo con el mercado. Nada más. Lo que hay es un intercambio de riqueza. Hay un robo, pa, pa, pa, pa, pa porque... Siempre se está diciendo, ¿no? Siempre. Pero incluso en un mercado alcista. Sale una jugada, venga, vamos para arriba, pum, y de repente hay un retroceso. ¡Qué manipulación! ¡Ah! Y luego otra vez para arriba, ¡ay, qué manipulación! ¿Por qué? Porque no hace el mercado que queremos. Entonces decimos, no, está manipulado. El mercado está manipulado. Siempre ha estado manipulado. Siempre estará manipulado. No es el mercado cripto, una leche. Todos los mercados están manipulados. ¿Por qué? Porque están en manos de cuatro. ¿Quién mueve el mundo? Cuatro. ¿Cuánta gente sabe lo que sabéis vosotros de criptomonedas? Cinco. Más o menos. El 5%. El otro 95% no tiene ni puta idea. Pero por lo menos vosotros estáis aquí para intentar hacer algo. Los demás están con pan y circo. Unos creyéndose lo que dicen los gobiernos y otros no. Pero entrando en sus circos igualmente y cada uno peleando por, por lo suyo, pues que al final es lo que hay, o sea, decir cada uno tiene que pelear por, por lo suyo. Eh, nosotros por lo menos somos un grupo que intentamos perseguir un mismo objetivo y eh, creo que de una forma bastante correcta la, la comunidad se, se ayuda bastante. Por eso os invito a todos a ir a Discord si queréis y compartir eh, vuestras visiones, vuestras no visiones, lo que, lo que haga falta, o preguntar lo que, lo que necesitéis. Son momentos chungos para mucha gente, pero también son momentos de oportunidad. Son momentos de oportunidad. Y esto es importantísimo, ¿vale? Importantísimo. Tener en cuenta que... En estos momentos es en los que más confiados mueren. Es decir, los valientes, venga, eso... Pero seguir teniendo mucha... Eh, mucho cuidado, mucha templanza, sobre todo. Ya sabéis que yo digo que cuando el mercado está alcista, a medida que va subiendo, mi confianza va bajando y voy recogiendo beneficios. Esto, ¿por qué lo digo? Para que lo vayáis aplicando. Es decir, vamos a ver rebotes. No creo que tardemos demasiado en empezar a ver los primeros rebotes. Eh, y en el momento que empiecen, una, cuando digo no tardemos demasiado, a lo mejor digo, hablo de una semana. ¿vale? Eh, no sé exactamente en qué momento, porque no lo sabemos, no lo sabe nadie. Ahora vamos a ir viendo varias cosas. Y vamos a ver qué le hace falta a Bitcoin para recuperar un poquito eh, un poquito de salsa. Un poquito de salsa, ¿no? No, no para darse la vuelta, porque para eso todavía queda bastante. Eh, pero sí que, eh, eh, yo sé, pues hay gente que me ha dicho, ya he comprado Luna, o que lo habéis comentado, ¿no? En, en, en, en YouTube. Eh, he comprado tal. Vale, vale. Bueno, pues sí, vale, a ver hay ofertas, está muy bien, pero, pero, cuidado. En el momento que eso empiece a subir, que tengas unos beneficios X, no sé, cada uno que se marca su objetivo, ¿no? Yo a mí llamarme el tonto del 10%, eh, vender. Por lo menos una parte, recuperar liquidez. Y jamás se os ocurra, como mucha de la gente que me ha escrito, que había metido todo su capital en Luna. Eso es una de las grandes cagadas. No es que es muy seguro, es que me dan, bueno, pues me dan un interés que está bien anual y que, aunque sea un 1% todos los meses, o un 2%, pues. Ostras. Y ahora no tienes nada. Eh, bueno, nada, tienes los tokens. Espera, vamos a ver si de alguna forma se recupera. Pero claro, para que se recupere Luna, hace falta algo más que para que se recupere, evidentemente, Bitcoin, Ethereum y demás. Vamos a hablar también de Ethereum, de puntos de entrada, porque me habéis pedido. Y, y bueno, pues vamos a ver si, si conseguimos... Mmm, pues bueno, pues que eso eh, sea así. Eh, respecto a las carteras, estuvimos hablando de la cantidad y el dinero que no necesito para meter en una cartera de inversión. Y cartera de inversión, eh, claro, es que es mucho más amplio que invertir en criptomonedas, pero bueno. Perfil de riesgo, ¿cuál es mi perfil de riesgo? Si quiero poco riesgo, si quiero mucho riesgo. Cuando estáis en criptomonedas ya es mucho riesgo, ¿vale? Ahora bien, dentro de ese mucho riesgo para gente que tenga mayor o menor tolerancia a, a, al dolor y ya lo estuvimos viendo. Los objetivos que nos marcamos, qué objetivos queremos para nuestra inversión, realistas. O sea, si, si yo he emitido 100 pavos no puedo esperar a tener 100.000 en el año que viene. Es una auténtica absurdez, ¿vale? Eh, ¿Dónde voy a guardar mi dinero? Mantener el control de tu dinero siempre. Mantener un equilibrio en la cartera entre todos los valores, es decir, diversificarla de tal forma que ya lo iremos viendo. Eh, que podamos eh, que no nos duela tanto que no nos pase esto, decir que. Y ahora decir, la pregunta que me habéis hecho, preguntas de mayor. ¿Cuánto metes en cada trade? Bien. En cada trade normalmente vamos a meter el 2%, ¿vale? Si tu cartera es muy grande, pues meter el 1% de, de, tu, de tu cartera. Hay gente que mete auténticas barbaridades, ¿vale? No importa, eso ya, eso ya depende de cada uno. Yo digo, como inversor ordenado en una entrada vas a meter el uno, el 2% ¿vale? de, de media. Ahora ya ves que mi cartera es muy pequeña. vale. Cuanto antes te acostumbres a meter un porcentaje de tu cartera, mejor. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si mi cartera es pequeña y mis entradas, a lo mejor yo que sé, tengo mil y tengo para hacer 10 entradas, 10 entradas eh, de 100 dólares, pues bueno, pues eh, qué menos, ¿no? Siempre y cuando no vaya a jugar en futuros, ¿vale? Yo estoy hablando de spot. Yo estoy hablando de spot. Si te vas a jugar, tienes una cartera de mil y tienes 10 entradas de 100 eh, dólares en, en spot, pues si vas a ir a futuros, tendrás 20 entradas de 50 dólares en futuros. ¿Vale? Si tú sigues eso y mañana en una entrada te la liquidan y te liquidan 50 pavos, no te va a doler porque todavía tienes 950 trabajando en un sitio o en otro. Pero si tú Ah, esto esto va a tirar porque, bueno, uf, ya ha he hecho suelo Bitcoin. Vamos a meterlo aquí, futuro 20X. Y te hace, pam, liquidado. Entonces, te ha liquidado la cartera entera y entonces estás jodido. Pero si te ha liquidado 50 pavos, pues no te duele. Ahora, si estás jugando a la lotería continuamente y estás haciendo entradas a lo loco, pues va a ir 50, 50, 50, 50. Y lo que decíamos de Robert De Niro, cuanto más jueguen, más pierden. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar tener un poquito de templaza con eso. Recordar. Entradas del 2%, el objetivo es que llegar a, a tener una cartera con entradas muy tranquilas del 2%, del 1% si es posible, evidentemente, y en mínimo eso de 100 pavetes para que tengas, eh, para que veas un poquito de color, si yo a 100 pavos le saca un 10%, pues son 10 pavos más que tengo mi cartera y le veo color. ¿Vale? De otra forma, no le veo color. Eh, ahora bien, si estoy en futuros, más, de verdad, más de 50, no meter, eh, porque él no te va a doler. Ya está, esa es una realidad. Pero, y luego, pelado, las cosas con cabeza. Es decir, no, como tengo 20 entradas, no pasará, yo meto y tengo 20. Y cuando te quieres dar cuenta, meto tanto que todavía ya, que solo te quedan dos. Y dices, hostia, ya la qué hago? Mientras te quede para una entrada, tienes capacidad de recuperar una cartera entera. Se han hecho imperios con 300 pavos, ¿vale? Pero con cabeza las cosas con cabeza ¿y qué hay que hacer para hacer las cosas con cabeza? informarte por un lado y formarte por el otro primero informarte saber en qué mercado estás no inviertas como dice Warren Buffett nunca inviertas eh, en algo que no conoces ¿vale? entonces estar bien informado de dando de narices estoy y segundo fórmate aprende de quien sea me da igual tú puedes hacer un curso conmigo puedes hacerlo con quien te salga del mino. pero fórmate para saber qué hacer y qué no hacer sobre todo sobre todo lo más importante es qué no hacer ¿Vale? ¿Qué no hacer? Pero bueno, eso al final somos humanos, lo decide cada uno y lo iremos viendo. En fin, vamos a comenzar, eh, vamos a ir a ver Bitcoin, vamos a ver cosas muy interesantes y vamos a ver qué le hace falta a Bitcoin para darse la vuelta. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Vas a faltar por culo! Estoy aquí soltando la charla y no se había activado el, el micro. Pero bueno, ahí os he hecho ahí un punch a todos. Eh, bueno, me lo he hecho yo solo que estoy a eh, Pero bueno, lo que os decía. Eh, estamos en un punto que a mí tampoco me gusta demasiado. ¿Por qué no me gusta todavía? Pues porque no hemos llegado a mi rose line. Ha estado a puntito de llegar y ahí está. Esperamos que va a llegar ahí en breve, está ya muy cerquita. Ahí, ahí Esa entrada que al final la paciencia paga, ¿no? Pues pues mira, ahí va a entrar. No me entró en julio, me va a entrar ahora. Eh, y yo creo que hoy, vamos, ya, ya sin falta, pues, vamos, ya con la mecha que tenemos, la pesta vela que tenemos aquí, o sea, es mortal, mortal de necesidad. Eh, en diario veis cómo estamos en una sobreventa interesante, ya tocado, ha hecho un toque, va a hacer el segundo. Como le dé por hacer estos triangulitos aquí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ya estáis viendo lo que significan esos triangulitos, ¿no? Caída, subida de mierda, caída de muerte, subida de mierda, caída de muerte, subida de mierda, caída de muerte, y empieza pipa, pipa, pipa. Y se va hasta donde le dé la gana irse. Le da igual, no importa. ¿vale? Entonces, ¿dónde hay dinero? Pues ahora yo, sinceramente, no tengo ni idea de dónde hay dinero. Vamos a ver eh, que se va a romper la estructura de mercado ya en el momento que perdamos estos mínimos. ¿Vale? 28.000. 922 aproximadamente, se rompe totalmente esta estructura. Eh, a ver, hay que perderla en condiciones. Entonces, la pérdida de estructura ya nos confirma, pues lo que veníamos diciendo hace tiempo, que desde este punto estamos en un invierno. que loco, sí, estoy loco. Pero bueno, también tenemos otra cosa que yo creo, que ya hemos visto en estos días, que creo que vamos a venir a esta línea de tendencia que hizo un mínimo aquí, un mínimo aquí. Bueno, pues podemos en esta zona empezar a ver algo de vida, pero que entre en mi rose line, por favor, que no me deje fuera, ¿vale? Esta vez. Entonces, sí, bueno, si empezamos a ver aquí un poquito de vidilla, aunque sea lateralizar, volver a caer, volver a lateralizar, subir, quizás eh, sea una muy buena oportunidad para que lo que estés pillando aquí lo sueltes por el camino con ciertos beneficios. Tener en cuenta que simplemente la línea de tendencia 28 Kini, vale de media 28.500 eh, irte mm, a 31 que es bastante factible es un 10% y eso es una pasta vale lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nah, un 10% eh, me aquí en una caca coin de mierda de estas y me da una pasta y esto esto esto los días que no que ya lo he dicho muchas veces que no que eso no es el mercado eso no es verdad eso es eso es simplemente para calentarte calentarte calentarte y al final llevarte abajo no creo que vamos a tardar mucho en tener un rebote a esta zona de mínimos, ¿vale? Zona de 33, zona de 35, podemos ir a esa zona, en eh, eh, no mucho, en algún latigazo que se pegue, ¿vale? Pero todavía nos queda un poquito de sufrimiento. Vamos a ver cómo nos comportamos, eh, cuánto tiempo tenemos que estar en esta zona inferior, no solamente en esta, ¿vale? Eh, bueno, cuatro horas vemos que hemos hecho aquí un pico importante, estamos haciendo un hombro, cabeza, hombro y luego puede salir hasta el 50% o antes del 50%, típico comportamiento de cripto invierno para volver a caer y hacer un suelo inferior, o sea, el arquito que decíamos. El, esa formación que os decía yo ayer ya se ha hecho en cuatro horas, ¿veis? Como ha hecho el arco y con un mínimo inferior. Tienes si que ser es de libros, es que, es, que es, es un comportamiento típico. Pues esto mismo... Lo va a hacer en diario. O eso es, yo creo, ¿vale? Yo espero, creo que lo vaya a hacer en diario también. Con lo cual, si lo va a hacer en diario, pues tenemos que esperar a que llegue a su punto, a su arco, caiga. Entonces, arco, vendo, caigo, compro, porque aquí he sido inteligente y he recuperado liquidez. ¿Que se va para arriba? ¿Cuánto para arriba realmente, de verdad, en serio, siendo, siendo serio, siendo una persona eh, co coherente? ¿Cuánto para arriba pensáis que se va a ir? ¿De verdad pensáis que esto ya se va a ir tú de muna a la luna, que la economía está bollando y que todo está fantástico? ¿Realmente os vais a creer eso? Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Cada uno, cada uno que haga lo que quiera, evidentemente. Pero empieza a ser zona de compra. Pues claro, pues comprar lo que, lo que os dé la gana. Si eso no importa, eso cada uno toma sus propias decisiones. Yo ya sabéis que he comprado ciertos niveles y ya os he dicho otros niveles en los que voy a comprar. Pero el secreto no solamente está en comprar, a lo mejor llega y no llega a uno de los niveles que, que yo tengo pensados y no, lo, y, no, y no me compra. Como me pasó en su día con los 28,750, no me compró y mira, pues ahora resulta que sí se va a comprar. Eh, lo importante no es eso, lo importante es cuándo lo vais a vender y si tarda tiempo en poder venderlos, ¿qué va a pasar con tu coco? Eso es lo importante, con lo cual tienes que intentar estar cómodo en el mercado, ¿vale? Bien. Personalmente pienso que vamos a llegar a esta línea de tendencia, vamos a tener un rebotillo, bla, bla, bla, y bueno, pues ya veremos cómo se desarrolla. Datos importantes a tener en cuenta. La dominancia el pepinazo que ha metido, ¿vale? ¡Pah! ¡Pah! Eso es altcoin crash. ¿Vale? Altcoin crash. Pero claro, toda esta dominancia que ha subido Bitcoin y todo este total market que se ha ido al carajo, ¿dónde narices está la pasta? ¿Qué no? ¿Dónde está la pasta? Pues un poco de pasta, basta, ¿Dónde está la pasta? Aquí está la pasta. Mirad, 10,60% ha subido la dominancia del títer. Recordar que decía, si pasa los 5 y pico estos, se irá a 5,5. Y, y se ha ido a 5,5. ¿vale? Lo pasó, fue una resistencia de 6, se apoyó otra vez en 5,5. Y, y automáticamente, ras, rebote y boom. 6.44 All Time High ATH ATH total de eh, el títer Hay muchísimo dinero en títer ¿Qué ha pasado con el UST? Pues que no había lo que había, decían que había y que en el momento que ha salido un poquito de dinero en el mercado un poquito, se han cagado y ha salido todo el mundo por pata De hecho a mí dame mi pasta que esto aquí me está dando aire. Pero es que era algo que yo alguna vez lo, lo he comentado. En cuanto a los pulsos vacía, a ella no hay nada. Porque lo que yo creo que estaba dando y va a haber problemas con eso. Y la Fundación Terra tendrá problemas porque estaba dando el dinero de los que entraban nuevos. Me parece a mí ¿eh? eso. Es un sistema piramidal. Creo yo, ¿eh? Pero bueno, la seguridad social también lo es y nadie le dice nada. Pero como ese es legal. En fin. Eh, no vamos a discutir sobre eso porque creo que no tiene mucho sentido. Eh, ah, el dinero está mucho en, en USDT, ¿vale? Ha subido su dominancia una barbaridad, 10% de dominancia, eh perdón, de subida. 6,5% de dominancia, un tercio de la dominancia que tiene Ethereum. ¿Cuánto está Ethereum? Mirad, 1988 ha subido también un poquito... ¿Veis? cayó, pum, al final ha subido pa, pa, pa, y ahora ha caído otra vez, está muy muy bien Ethereum, muy bien ¿eh? de dominancia genial eh, manteniendo la zona del 20% lo está haciendo de maravilla pero cuidado que vienen cuidado que vienen curvas con estas cosas entonces fijaros también importante, ¿vale? el total market cómo ha caído, perdió la zona de 1,5, se retesteó ¿veis? la mecha Vino a retestearlo, no pudo, y hoy, boom, para abajo. ¿Qué pasa cuando yo pierdo un soporte, retesteo y me vuelvo para abajo? Pues que me voy al siguiente, y la siguiente lo tenemos en 1.36, desde la zona de los dos, 1.2, ¿vale? 1.2 a 1.36, aproximadamente, 1.20, 30, da igual, ¿vale? Esta zona, 1.12, fíjate, esto es 1.12, del 1.20 al 1.12. Eh, entonces, lo más fácil es que venga aquí, para Significa que caiga aquí, que van a seguir cayendo las altcoins, así que cuidado. Significa que va a seguir cayendo Bitcoin, así que cuidado. Y significa que tenemos una oportunidad de rebote en esa zona. ¿Vale? Aquí, la última vez que llegó, hizo las tres marías. Una, dos y tres, que suelen ser... Eh, es una, un comportamiento que tiene, que tiene Bitcoin muy típico. Eh, aquí no se nota tanto. ¿vale? Hizo uno, dos y tres y ya empezó a subir. Pero siempre suele hacer uno, dos y tres. Eh, creo... Creo que en el caso, vamos a volver a Bitcoin, mmm, bueno, en este no, mejor lo vemos aquí, en este caso creo que va a hacer algo muy parecido y a lo mejor mañana os enseño unas veces anteriores que lo hizo, una, dos y tres y a lo mejor a la partida ya puede rebotar, ya estaría en un tercio de la cuña, eh, dos tercios, perdón, y podríamos empezar a hacer quizás cositas. Claro, ten en cuenta que 1, 2 y 3 estamos hablando de irnos a 26, 25, 24 vale Tenerlo en cuenta, porque aunque haya gente que diga que eso son patochadas, ya no hace falta que tengamos picos como este que hemos tenido aquí de RSI, sino simplemente picos subiendo de este tipo. Fijaros como al final fue una, un arco gigantesco, pero en dos partes, uno y dos. Y fue más abajo de cuando estaba al principio. vale eh, Pero bueno, es lo que buscamos. Buscamos que el RSI empiece a hacer esto y el precio siga bajando, de tal forma que tengamos ahí una buena divergencia que nos haga luego subir. Eh, en semanal, que es importantísimo, es lo que hemos estado siguiendo y es lo que nos dijo, cuidado que nos vamos para abajo, tenemos que ver... Eh, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Se me ha borrado... Bueno, no importa. En semanal tenemos toque, toque, toque, toque... Eh, la línea verde, mi línea verde, que no está. No sé por qué, veis Esta, me refiero a esta. Ah, no, claro, es que esto está... Esto es otro valor. Esto es en Binance, en KK Binance. Bueno, vamos a ponerlo ahí, pero... Y vamos a guardarlo, porque bueno, tampoco está mal. Pero yo lo tengo que tener... Mmm, aquí. Aquí, aquí. Eso es. mi ¿Ves? Línea verde con mi línea verde. Mi línea verde... De cómo la pasó hasta ese mínimo. Y estamos en ella. tachan Hemos llegado. Hace poco que parecía imposible. Y mucha gente no se imaginaba este castañazo. ¿Vale? Pero decía, chicos, recordar que hemos visto esto. ¿Cuántas veces llevamos y cuánto tiempo, cuántos meses llevamos viendo esto? ¿Vale? Un huevo. Un huevo. ¿Vale? Ya hemos llegado al primer objetivo... Siguientes objetivos, yo no creo que vayamos a tener un rebote así, ni mucho menos, creo que puede ser más parecido a esto, aunque para mí que va a ser más algo de este tipo, ¿vale? Vamos a sufrir todavía bastante. Me cuadra también con el tiempo en que los tipos de interés van a estar subiendo y no bajando. Eh, pero bueno, vamos a ir viendo, sobre todo. Par, eh, me interesa mucho qué va a pasar eh, con los datos que nos den dentro de un mes de inflación en Estados Unidos. Y la reunión de la fe de junio. ¿Por qué? Porque si, no, si aunque la reunión de la fe de junio no es demasiado agresiva, no van a los 0,75 puntos que ya están, mucha gente diciendo, ya está metiendo mucho más miedo en el mercado todavía, y son 0,50 o son 0,25, yo creo que serán 0,50, eh, y además el dato de inflación eh, no es tan malo como el que ha sido este mes, este mes, a pesar de lo que digan sigue siendo malo de cojones, eh, bueno, pues eh, quizás podamos tener algo de recuperación, ¿vale? pero que es lo que yo creo que en julio vamos a subir, para irnos a la mierda en agosto, pero, bueno, ya veremos a ver qué nos dice el mercado, es por lo menos a subir, a tener un rebote, ¿vale? A tener un rebote, porque, fijaros que esta caída, por ejemplo, aquí, ¿vale? Fue esta, un rebote significa, ¿vale? Pues como esta vela de aquí esta semana, que fue un 23%, eso en Bitcoin es una pasta, ya lo sabéis, entonces, pues a esto me refiero, ¿veis? Que luego se volvió a caer, casi, casi no llegó al mínimo, pero bueno, hizo ese retroceso de los que le gustan a Bitcoin y si lo me hacéis un FIBO, veréis cuál es el que os digo y a partir de ahí ya ha empezado a subir bueno, yo no creo que sea tan fácil esta vez ¿vale? y voy un poquito más de la mano de esto pues que una zona, luego volvemos a caer una zona y, y bueno, en el momento que empecemos a tener esos mínimos en una misma zona y tenemos estas, estas engañifas pero que no deja de ser un canal paralelo bueno, eso es más soportable lo importante es hacer el primer suelo, encontrarlo y, pero yo creo que todavía para eso queda un poquito y que vamos a ir viendo el gap que tenemos aquí. Gap del CME. Mm. Tenemos aquí marcado y esperándonos. Diciendo, cae. Y parecía muy lejano, ¿eh? y fijaros dónde está ya. Fijaros dónde está y parecía que estaba muy, muy lejos. Pues no está tan lejos. ¿Por qué? Porque lo estamos además viendo en semanal. O sea que, eh, bueno, vamos a dejarlo aquí, que aquí es donde me gusta tener este gráfico. Eh, bien, Ethereum. Me habéis preguntado por Ethereum y qué precios creo yo que pueden ser buenos. Bueno, pues fijamos a fijar en una cosa importante. ¿Qué es lo que suele pasar? Vamos a quitar estas líneas que tengo para que no nos... Eh, bueno, este máximo es que, es que este máximo es bueno. Es, no, es, no tiene por qué ser malo. Pero bueno, vamos a quitarlo, vamos a, vamos a limpiar líneas, ¿vale? Vamos a quitarlos para que no nos, no nos envenenen. este ya la hemos perdido, pero bueno, esta la, las que hemos perdido las, las podemos dejar, no pasa nada. Esta la quito, porque ya esa estructura está perdida. Entonces, ¿qué pasa si yo he perdido este mínimo anterior? Vamos a ver cómo cierra el día, ¿vale? Tiene que cerrarlo, pero ¿qué pasa? Pues que nos vamos al siguiente. ¿Y dónde tenemos aquí? Aquí, uno y dos y tres toques. ¿Vale? Pues en 1717, 1745, más o menos, ¿no? Pues vamos a marcarnos un objetivo para soporte y vamos a marcarlo como zona de soporte, ¿vale? Entonces ya tenemos una zona de soporte para Ethereum que está comprendida entre los, ¿vale? Aproximadamente entre los 1689 y los 1759. Entonces, 1.759, yo creo que a partir de 1.800 ya empieza a ser muy buena zona de compra para Ethereum. ¿Puede ser más abajo? Por supuesto que sí, a lo mejor esto es un soporte simplemente y la claudicación se viene un poquito más abajo. Ya lo veremos, no lo sabemos, ¿vale? Porque veis este máximo que hizo aquí, vamos a ponerlo bien en el pico, uh, ahí, ¿vale? Para que no nos... Entonces, aquí hizo máximo y cuando llegó al máximo, en su momento, se fue abajo una vez, dos veces y al final lo pasó se apoyó en la zona y ya empezó a crecer, Le hizo un mínimo por encima del anterior, apoyado en esa zona y venga, y a crecer aquí hizo que se venía ese mínimo y bueno, paró ahí con lo cual, ¿por qué no puede parar aquí? va a hacer un rebote y luego va a apoyarse y perderlo, hacer ese arco con un mínimo inferior, y vamos, bastante inferior, pues esto, esto es un porcentaje importante para el imaginaros eh, de aquí a aquí tenemos ya un 15% o sea que es un, es un pepinazo bonito, bonito como lo que no sabemos es cuánto va a durar toda esta crisis, porque no lo sabemos, o sea, a, a mí me hace gracia de gente que diga que ya, ya no vamos para arriba, evidentemente, si tú empiezas a decir desde ayer, o desde hoy, o desde hace una semana, ya no vamos para arriba, algún día nos iremos para arriba, y algún día, pues lo mismo, resulta que, que, que, que se... Ya lo decía yo que nos íbamos para arriba, y nos hemos ido para arriba, ¿no? Eh, cuidado. ¿Vale? Porque tenemos esta línea de tendencia que va a ser la que haya que sobrepasar y estamos muy lejos, estamos muy separados de ella. Para que esto se una a esa línea de tendencia, aquí hay que sufrir bastante. ¿Vale? Así que paciencia. Zona de compra de Ethereum, que me habéis pedido, pues ahí las tenéis, ¿vale? Zona de 1.750 aproximadamente. A partir de 1.800 hacia abajo, yo creo que es pues una buena compra. Igual que pienso, a ver, todo lo que sea por debajo de 2.000, bueno, es. Pero es un poco como lo que digo de... ...de Bitcoin, todo lo que sea por debajo de 30... ...es una muy buena compra, ¿por qué? Porque creo que en un año se va a triplicar... ...y nadie te va a dar... ...un por tres... ...o, vas, un por tres, no... ...en realidad eso sería un, un, un por dos, pero... ...un por tres, ¿vale? Eh, en, ...en ningún mercado... ...hacer un 200%, hostias... ...¿vale? Eh, ...no te lo va a dar nadie, entonces bueno... ...aunque sea un 100%, me da igual, aunque, aunque llegue a 60... ...yo creo que en menos de un año seguro que va a llegar a 60... Menos de un año, no como he visto alguien que ponía eh, ¿Antes de final de año? No, no, no, yo he dicho un año, no he dicho antes de final de año. Cuidado con, la, con cómo interpretamos las palabras porque a lo mejor entramos a hacer eh, operaciones en base a cómo co nosotros queremos o lo que queremos oír y no es eso, ¿vale? Y ya sabéis que, bueno, yo no suelo deciros lo que queréis oír. Eh, bien, esto en cuanto a Ethereum. ¿Qué pasa? Una cosa súper importante. ¿Qué le hace falta a todo este mercado vale, para rebotar? ¿Qué le hace falta al mercado para rebotar? Para decir, eh, tío, nos vamos para arriba. Qué cabrón que me va a dejar otra vez si en las 28.000... Bueno, lo tengo que hacer ya. Eh, pues le hace falta algo básico, que es la confianza. Eh, yo sé que hay gente pues, que se ha perdido mucho dinero en Luna, está viendo cómo la gente pierde dinero en Luna, y a pesar de eso confía en que Luna pueda rebotar. Bueno, vale, es una opción. Pero ¿pensáis que la mayoría de los inversores van a recuperar alguna vez su confianza en Luna después de lo que ha pasado hoy? ¿Ahora lo vamos a ver? Yo creo que no. Yo creo que no. No solamente que no la vayan a recuperar ni hoy, y posiblemente Luna no vuelva a recuperar nunca ese precio, nunca jamás. Es posible. Yo no digo que, que no lo vaya a hacer, es posible. Entonces, ¿qué le hace falta a Bitcoin y a todo el mercado? Le hace falta confianza por parte de los inversores. ¿Vosotros realmente creéis que están las, los inversores en general, en todos los mercados, vale? porque el dinero viene de todos los sitios, están en un punto de confianza para poder decir bueno, esto no va mal, vamos a empezar a meter un poquito y tal. ¿Por qué un gran inversor invertiría en este momento? Porque ya crea que su precio, si nosotros creemos, nosotros míseros eh, eh, humanos bicharracos ahí del de submundo. Creemos que podemos caer a, pues como hemos medido, a la 26, más o menos, 24. ¿Por qué un grande va a comprar ahora? Evidentemente, todo esto que está cayendo lo están comprando los grandes, no lo estamos comprando los pequeñitos. Pero vamos comprando trocitos, ¿vale? Eh, pero no sostenemos y metemos esos volúmenes nosotros. Son otros los que meten esos volúmenes. Y los que están diciendo, venga, dármelo, dármelo, dármelo. Pero mientras siga el pánico... Si yo ya soy rico, ¿qué más me da si empieza a darse la vuelta a comprar en 29.143 que en 30.000? Me da igual, me es indiferente porque yo no lo voy a vender ahora. Yo lo venderé cuando te haga creer que esto ya se va a la luna. Vale, Tener muy en cuenta eso, que el mercado es tu enemigo, que el mercado es muy cabroncete y que te la juega. Bueno, él lo ha rebotado un poquito hoy, ha intentado hacerlo un poquito... Eh, mejor ha intentado otra vez ir a por la media de 200, no ha podido. Eh, sigue intentando buscar su suelo, eh, el resto de mercado, pues ya veis, mira, Coinbase un 16%, se ha ido al carajo, creéis que un 10%, eres normal, totalmente normal, y el que mejor se ha comportado ha sido Tesla Dodge con un 19,39%. Bueno, Sand, que alguien me pregunta cuál era una zona buena para comprar en Sand, bueno, pues eh, ya lo di ayer, y ahí ha rebotado un poquitillo, en zonas de 4 horas, eh, donde está, aquí, esta vela de cuatro horas que ha hecho aquí, que ha venido, ¡paf! ha atravesado, ha rebotado, pero pienso que volverá con todos los cuerpos otra vez hasta aquí, ¿vale? Eh, ¿Va a rebotar desde ahí? Yo pienso que sí, que es una buena, muy buena zona de compra, lo sigo diciendo, recalcando y lo recalcaré y volveré a decirlo y lo, todo lo que queráis. Eh, ahora paciencia para que te dé la vuelta. Ahora, bien ¿cuánto quieres coger de beneficio? Que Es que esa es la historia, ¿vale? Es donde tenéis que ser muy responsables y tener mucho cuidado decir, vale, pues yo, vale, yo tengo esto vamos a trincar este porcentaje X, vamos a ir soltando lo que hemos comprado y cogiendo beneficio y que tu cartera aumente, joder, si ahora están poniendo bastante fácil para eso, que por cierto me ha dicho que no, ¿y tú qué haces cuando algo no está en tendencia? ¿cómo que no está en tendencia? está en tendencia, pero claro, está en tendencia bajista, entonces exactamente lo mismo que aplico en tendencias alcistas, lo aplico en tendencias bajistas, pero con más cuidado, ¿por qué? porque los cortos son más peligrosos, realmente es pues una cuestión de, de cálculo de probabilidades, son más peligrosos y bueno, pues hay que tener cuidado porque <ríe> te pueden fundir en cualquier momento y más como está el mercado, que van a querer hacer una limpieza total, de largo, de corto, de para un lado y para otro, pero pero aquí pasa algo ¡ay! los cortos de Bitcoin subiendo un 77.82% pepinazo Está en una zona súper importante, ¿vale? Que es esta. Aquí se apoyaron, aquí se apoyaron en toda esta zona. Resistencia, resistencia, resistencia. Si tira para arriba, la vela que vamos a tener para abajo hasta estas zonas, si llega a estas zonas, que vemos aquí de estas subidas, estas, todas estas zonas de picos, y con, bueno, con toda esta, evidentemente, eh, la caída que, que nos puede esperar es importante. Es bastante, bastante importante. ¿Vale? Eh, ¿Va a pasar? Pues no lo sé. Yo pienso que vamos a caer más. ¿Vale? Otro dato más que nos dice... Cuidado, cuidado, cuidado. Pero claro, tener en cuenta que estos son apalancados en cortos. Y a lo mejor buscan hacerles esto. Si se cargan estos apalancados en, en cortos... Eh, habrá un rebote. Entonces en cualquier momento, no sé exactamente en qué punto... vale. Por eso digo, más o menos a lo largo de una la semana tiene que haber una, un rebote... Eh, interesante, además, porque todo este apalancamiento van a intentar cepiárselo, ¿vale? No os quepa la menor duda, que no van solamente a por el, los, los bitcoins, es que solamente quieren tus bitcoins, no, no, no, hay unos que quieren tus bitcoins, hay otros que quieren eh, tus altcoins, hay otros que quieren tus dólares, hay, hay un poco de todo en el mercado, ¿vale? En fin, esto es lo que tenemos. En cuanto... Eh, esto es Santos, lo tengo repetido. Ay, bueno, pues no pasa nada. Si hay que repetirlo, se repite. Eh, ¿Qué pasa con los pares Bitcoin? Bueno, pues que tenemos un poquito de todo. Los Lord, Sor, los Long, eh, OVR, que siempre que Bitcoin cae sube, es tremendo, contra el Ethereum. Eh, Pax Gold, recuperándose, muy bien. Eh, Maker, increíble, lo que ha hecho hoy, o sea, ha metido un pepinazo. fijaos hasta dónde se ha ido. No, no lo he contado porque no he visto cuál ha sido el máximo, pero el pepinazo de hoy ha sido de un... 84.6% y se ha desinflado completamente. O sea, aquí alguien ha ganado muchísimo dinero, pero una auténtica burrada, porque es que, fijaros el volumen. O sea, es tremendo. Este pincho de volumen no venía desde noviembre, desde que empezó a caer todo el mercado. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Y está, veis, este punto, este punto intermedio, este punto... Eh, ¿Puede ser un punto importante de rebote para Maker? Sí, debería de serlo, porque históricamente toco aquí, rebotó, toco aquí, rebotó, toco aquí, rebotó, toco aquí, rebotó. Está en zona, ¿vale? está en esa zona de posible rebote. Yo estaría atento a Maker porque puede hacer cualquier cosa, pero claro, el mercado no está para, para andarse con juegos. Quarinch con su exchange, pues bueno, pues por ahí anda, poco a poco, pero. Veis, a mí me pasa un poquito como con Cake, creo que son proyectos ganadores, que igual que pasa con el de Solana, y pasarán esta crisis eh, y volverán a precios. No, eso, yo creo que son proyectos que no van a tener, no van a tener ese problema y vamos, ya os lo, lo digo por, por experiencia no un poquito por lo que yo he visto a lo largo del tiempo es tremendo la caída que hay 21, 25, vamos a ver por porcentajes negativos que tenemos en la parte más chunga, la luna claro, evidentemente con un 93% MIR, un 44 GRT, un 37, LINA 37, 37, 37, es una auténtica. ¿Esto, esto, ¿veis? ¿recordáis cuando yo decía, bueno, es que las sangre más o menos, o se han caído, tienen acumulado pero todavía tienen que caer más pues aquí está ¿Vale? Aquí está la realidad del mercado. Eh, contra el dólar, que no he visto, a ver, es que tengo aquí listas y todo, vamos, pares USDT, en el lado negativo, tenemos igual a luna, Spell, One Earth, 50% en un día, ¿eh? Esto, esto sí es un torta mercado, ¿vale? Phantom, Velas, Gala, Games, NACA, da igual el proyecto que sea, se están desangrando, pero... De esta, de, sangre, de esta sangre que hay aquí, luego nacen mogollón de cosas. Alguien me hablaba de SIS, eh, pero yo lo tengo contra el Bitcoin. Eh, y es que, claro, es lo malo que aquí tenemos poco histórico. Eh, me, me he acordado porque por la he visto. Si no me hubiera acordado. Vamos a ver a la S, SIS, porque alguien me ha preguntado que mira ese SIS. Cierto es, si no me equivoco. Eh, para buscar algo Es que buscar a punto de entrada es tontería, eh, pero ya os lo digo. Pero... Oye, por mirarlo no perdemos nada en un momento dado. Eh, aquí me pasa algo y es que yo no estoy con mis con mis plantillas de siempre. Se me han ido al carajo. ¿Por qué? Ah, a ver si aquí mmm, que si, es que si, pierdo todas mis no sé por qué. Ahora sí estoy en SIS. Ha perdido la estructura que tenía completamente, ¿vale? y una vez que yo pierdo esta estructura, esta línea de tendencia ¿qué hago? me voy a las soportes y resistencias horizontales, está haciendo una parada en un punto que es muy importante porque es muy importante? veis que es este vértice que hay aquí ¿vale? y que hizo esta W, pam pam pam pam pas, este cangrejo eh, y a partir de aquí, pues bueno, hizo un techito, otro techito de los que, de los que superó aquí ¿vale? que era 1, 2 y 3 aquí lo superó Tenía que retroceder, ha perdido la zona que teníamos pendientes de compra. De hecho, fijaros cómo vino a la línea de tendencia. ¿vale? Tocó, se fue para arriba. A mí me entra esta compra, pero no me preocupa porque lo voy a dejar guardadito. ¿Y eh, qué pasa ahora mismo? ¿Dónde? Pregunta el millón, ¿dónde comprar? Eh, ¿Sería bueno comprar dónde está? Si empieza a hacer suelo, eh, sí. Si no, pues, pues tenemos que ir a buscar estos mínimos. Vale, yo creo que la zona de 433 500 puede ser una buena zona eh, para comprar que a lo mejor se desangra más, por supuesto que sí por supuesto que puede desangrarse más, no lo sabemos cuánto llevamos de caída si es que además eh, al final llevan todos más o menos una media 81% puede, si caemos aquí estaríamos en un 85% pues lo mismo incluso podemos comprar hasta más abajo vale aquí eh, 300 atosis, no lo sé no lo sé a mí, de momento, no me interesa ampliar más la posición y si cae más, sí, porque esta, este rebote, aunque sea un 30%, eh, sí, si sí, lo tiene que hacer, lo puede hacer en un día. Entonces, pues ya lo hemos visto, ¿vale? Que hace 30% en un día y más, ¿vale? Y muy seguidos. Entonces, es simplemente esperar. Que baja más, entonces sí me compensará comprar. Es lo mismo que con Bitcoin. ¿Por qué? ¿por qué no compras más ahora si a lo mejor ya... Y mira, no me está entrando no entra la puta compra. Eh, perdón. Eh, porque como creo que esto va a durar más, esta crisis va a durar más y que tiene que hacer, igual que os he explicado, igual que hemos visto esto en cuatro horas, vale, un suelo, dos suelos y tres suelos tiene que hacer esas tres marías por lo menos y quiero que las tiene que hacer en diario. Pues si creo que las tiene que hacer en diario y la vela de diario de hoy, de hoy, a no ser que mañana pase algo raro, me está diciendo que mañana vamos a caer, porque hemos, hemos bajado, tenemos una vela roja súper bajista, y además tenemos un volumen que está superando a la vela del día anterior en rojo, esto quiere decir que el movimiento bajista no se ha desgastado, ni mucho menos, sino que sigue, que esto es de continuación, así que paciencia y apuntarse a la fiesta un poquito más abajo, ya está, tan sencillo como eso. Bueno, tan sencillo, hay que estar jodido y estar muy de la cabeza y muy colgado como estamos nosotros para estar en esto. Pero bueno, es lo que hay. En fin, no me enrollo más, chicos, chicas, porque esto no es, es tontería enrollarse más y simplemente hay que esperar. Y bueno, pues intentaremos cada día poner una puntadita y alguna cosa eh, que aprender. Así que lo que digo siempre, invertir con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.